Voy a dejar compartir la pantalla Ok, y ahora empezamos con la nueva intro, ¿no? ¿Ah? Con la nueva intro de Wichito Gamer Tú haces la intro Ay, no gracias Te espero Soy malo para eso Te espero Tú haces la intro Tú haces la intro Tu video, tú haces la, la intro Tú haces <risa> la intro, no tu video Es para tu canal eh, Hola ¿Nomás vas a decir eso? De cerrada boca cerrada. Bueno, entonces voy a tener que decir yo toda la intro. Y bien, también, hizo No. el día de hoy vamos a jugar tiro en la cabeza y, y el día de hoy está protagonizado por Wichito Gamer, ahora se llama Luis cervantes Pero pues que se le puede hacer, la, la contingencia, la cuarentena y todo eso lo demás Así que pues bueno, empecemos con tiro en la cabeza Lo que tenemos que hacer es como ya lo saben, tiro en la cabeza Y tienen que tirar en la cabeza, ¿Cómo no, ¿Cómo no mijos Wow, <risa> Qué buenas explicaciones, gracias Chinga. Gracias, gracias, gracias y ahora, el día de hoy vamos a empezar con el nuevo. con el. ¿Cómo se llama? Con la campaña esta normalita, la que siempre se. se la que siempre se ha hecho. La primera. La primerita. La como por ejemplo lo pueden ver en el video de Luis. Muy buenas a todos amigos. Este es un nuevo video para el canal. Este es el primer video que puedo.. poner mi voz. No Estuvieron recomendando a unos amigos de este juego que se llama Les 2. En, en otro video lo estaré, estaré poniendo atajos de Les O sea, las campañas: segunda y otra acá, por la ventana. Según les dicen, el atajo de la ventana. Y listo, podemos seguir. <risa> <risa> <risa> y tenemos que tirarle la cabeza con la pistola o qué tenemos que hacer. O sea, ¿podemos darle pues, con otra arma? Con... no sé, ¿con una hacha? Eh, no lo sabe, intentas, intentar. Ya dejen de hacer explicaciones y empiecen a jugar, ¿qué tantas cosas le hacen ya? Ya, ¿sabes qué? Ya me cuento. ¡No chingateles! <risa> ¿Y yo por Ahí qué? Ahí la puerta. <risa> ¡Ah, no! ¡Qué chido, eh! ¡Ah, no! ¡Qué chido, eh! ¡No, se muere. Pues es tiro en la cabeza, ¿no entendiste que es tiro en la cabeza? Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Y si entendemos el truco ese que habías dicho en, en tu primer video... A ver, ya puedes irte. Yo te espero aquí. Yeah. No, no funciona. Que, que qué mal. Qué mal me no metes, pues funciona mucho mejor el hacha que cualquier otra arma que no dispare ya, en la ya, cabeza. A ver, a ver, a ver, sí, a, ver, sí, a, ver sí, a ver. Casi, casi, casi. casi, casi, casi. Ay, no. no sé, creo que ya no va a funcionar tu truquillo, eh. Y ahorita que sí, te caídas otra vez. Ya se el coach. Estás a punto de morir, te creas. ¿No? sigues se <risa> Está quedando este modo. ¿Por qué? Porque no... Está chido. Ay, es no, no, que hay muchas y yo teniendo una pistolita no ¡Ah, no invitas ayúdame ayúdame ayúdame ayúdame ayúdame ayúdame, sea... ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ayúdame. Estoy muriendo. <ti> estoy muriendo. O... ¡Me estoy muriendo! ¡No estás haciendo nada! ¡No inventes! ¡Ayúdame! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! puedo ir! ¡Estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo me estoy muriendo no ayuda ay gracias no estoy muriendo otra vez me estoy muriendo otra vez no aguanto ya no aguanto no güey ya wey pinche pendejo güey ¡Ya! <risa> ya no aguanto no no aguanto adiós ay, mucho. Ay, ay. No, me sí. se... no, ¡Aguanto! Teniendo un smoke, era atrás. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! no me morí! Me. No, ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Ah. <risa> ¡Mi hacha, ¿cuál eran? La hecha era era era no, la misma, pero también este era negra con unas llamitas allí en la parte de este de adelante, donde cortaba. Ah, ya, ya. Ajá. Luego yeah. la busco y lo paso. Ok, gracias. Porque yo no tengo Oye, nada mira, para no, la hecha. No sé pues dale la, vale. mesa, dale en la mira? cabeza. Ah, dale en la, ya cabeza, la cabeza. Dale en la cabeza, dale la cabeza. Es mi caso. Yo qué chingados? estoy pintado, ¿qué? <risa> <risa> Estoy a punto de morirme nomás right. Porque nomás no puedo pasar de aquí Porque varios zombies me están Intentando matar otra vez Oye, para regresar me va bien eh. Under. Cuidado Muerto, muerto Pero no me dispares, pues ¿No ves que de por sí si los zombies no le puedo dar en la cabeza? Porque esta arma nomás no me deja Ya, vienes la cabeza Tú, estás bien, también, tú también Y ya estás muerto también y pues bueno qué se le puede hacer ah sí cierto un saludito a salud 32 que este, de seguro va a estar viendo este video Sí, pero... ah espérate no invoques al, al, señor, al señor Shrek vez, por favor no, no invoques a, a Shrek por favor porque La voy él, y, no, yo corre y... Corre como niño y, y de ahí chingado somebody wants fucking to me I me muero no inventes que malo estoy jugando este juego Después de medio año ya no se puede jugar porque me van a destrozar. Me metes, no quitas la cabeza y aún siguen vivos. No hay nadie, vente. Tengo uno de vida, sabes. ¿En serio? No. En serio, puedes ver o no sé si puedas ver, pero tengo uno de vida, sabes. Cercate, acércate. acércate. Así, muerde el cebo. Así que si alguien... No, espérate, no me... no me mates, no me mates. No me mates, no me mates. No me mates, no me mates. No me mates, no me mates. No me mates. Me había dicho que no me matara. La decepción. La traición, amigo. ¿No ves que intento seguir vivo y tú me... matándome? No. No, deja de estar haciendo eso Espérate, güey, porque ahora sí puede salir tanque Que me salga Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Si sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Corre, corre Podría ser el fin del hombre. Esta calavera significa... ¡De libro! ¡De libro! ¡Corre! no ¡Corre! no quiero gracias! ¡No quiero gracias! ¡No quiero gracias! ¡Ay, no! no! quiero gracias! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡Ay, no! ¡No, no! no, no, espérate, no espérate, ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! A ver, vamos a agarrar esto. Me no, agarro... mucho Ah, me meches. ¡Corre de! ¡Corre de! ¡Corre de! ¡Corre de! ¡Corre de! No quiero saber nada, no quiero saber nada No me voy, no me voy, no me voy ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Gracias! Y te fuiste tú No, viene por mí, viene por mí, ¡Ayúdame! Lo siento, estoy otro ocupado Ay, Ya, ya muerto Muerto no mate. Te agarran. Te van a agarrar. <risa> sí, como si estas cosas pasaran. Esto es una <risa> mierda. Ya me agarraron, ya me agarraron. Aquí está Coach por, para cuidarme en ese espaldas Ya cálmate tú, zombie. Son... No, me agarraron otra vez. Me agarraron otra vez. <risa> me agarraron otra vez. <risa> Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ay no espérate. Ay Oh ya yeah. En red tengo que ir bien. Sí, porque tú ya sabes pues ya Es algo muy normal En este juego De que tú, tú siempre tienes que ir Bueno No no no la he asustado La he asustado No, no, no me fío Lleva, Lleva Yo te ayudo, yo te ayudo, no te preocupes Hay un comer Ah, no te preocupes, ya lo, ya lo saco <ríe> Mira, llámate a varios, como no, como no <risa> Ay, a mi nada, a mí nada <risa> ¡Ya basta, Freezer! <risa> Estoy llena nada de vida Estoy llena nada de vida, déjame entrar pero sé que no puedo pasar. Ya, ya ya, ya están ahí abajo Ay, no me ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene. viene, si no Si no paso de aquí es porque tú serás el diablo Ahora sí, ya, ahora sí. Corre de corre. Corre de Corre de toma, Corre de Corre Corre Corre Corre Toma, Ay, no me metes, me va a mandar hasta allá. La... Ay, mamá. Me no, mandaron Ah, ni me metes, ya no pude, ya no pude, ya no pude. Tú corre, tú corre, tú corre, tú corre. Adiós. Adiós, adiós. adiós, ¿no? adiós. no me esperaste. <risa> siempre tengo que hacer es que no siempre matan aquí en este barrio. <risa> <risa> Porque suena así, pero bueno. Serre. Let me get my